Yeah. Yeah. Baby dime Is it so hard to feel me. Desde hace un tiempo no estoy de chilling por andar pensando en ti. Dame un focal te güey. lo niega pero siempre acá aquí, mm, siempre acá aquí, oh, siempre acá. Dame la calma que necesito. Sé que no tengo más de tres tiros Tus labios besan frío. Busco desafíos Aunque no me des varios desvaríos Dame verde que me lío Tú lo prendes tengo frío Pero este no se quita con lo mío Quieres verme si sonrío Tienes meses que nos vimos Tú me quieres yo a ti pero no nos lo decimos La esperanza con la que crecimos Soy un soñador empedernido, baby la última vez que te vi yo, estaba fantaseando con traerte en limo. Ahora solo tomo vino del barato. Ahora que salimos, tomar pisto cada cuanto Ahora te dedico cada canto y cierro el pico de unos cuantos. Me dedico a hacer lo mismo que hace cuatro. Hey, dice que mi culpa, que los vecinos ya ni duermen. Pero qué hacerle, es que tú me gustas todo el fucking rato, las 24-7. So hard to feel me desde hace un tiempo no estoy de chilling por andar pensando en ti yeah. tanto sí, fotos de way lo niega pero siempre acaba aquí siempre acaba aquí siempre acaba ¿Dónde estamos, chica? ¿Dónde estamos? No donde queremos, tampoco donde pensamos. Tú me habías preguntado que dónde me había metido y yo estaba por tu barrio y tú estabas por el mío. Matutino o vespertino. Me da igual la hora, yo quiero estar contigo, aunque no la historia cabe mal a los Tarantino Tú me enseñaste el cuello cuando me viste el colmillo Perdiendo el norte y tú yendo hacia el sur Y yo voy a donde tú, tú. Uh, Loco por tu atractivo felino, felino Y un canino baby, baby fiel a los míos Matando el tiempo y viceversa Todo va lento en mi cabeza Me pasa el humo cuando me besas Quisiera que esto fuera como me Imagino, pero es que siempre la cago y le echo la culpa al destino. Mi cigarro se lo fuma al viento, más moverse, menos pensar en el movimiento. Debo decir, más te quiero a la gente que yo quiero y tengo que dejar de hacerlo. A la que ya nada le debo. Hey, ¿Dónde estamos, Chica, ¿Dónde estamos? No, ¿dónde quieren Yo sé que es difícil mantener la distancia y todo, pero... yo creo que es lo mejor. Tal vez en un mundo paralelo estamos juntos, somos felices y nos queremos mucho. Pero esta es la vida que nos tocó y hay que aceptarlo. No podemos estar juntos. Nos hacemos daño y... Hablo en serio cuando digo que me gustaría que encontraras a alguien más. Aunque en el fondo me duela, pero tú y yo sabemos qué es lo correcto. Perdón. Perdón por ser tan complicada a veces y hacer las cosas más difíciles de lo que ya lo eran. Pero tú me conoces. Te deseo lo mejor y espero en un futuro podamos volver a coincidir pero como amigos realmente no sabría explicarte lo mucho que significas para mí te quiero